Fideicomisos productivos, una apuesta por la industria boliviana. ¿Cuál es la tasa de interés de los créditos que otorgarán los fideicomisos? Los beneficiarios podrán acceder a créditos para capital de inversión y o capital de operaciones a una tasa de interés del 0.5% anual, con plazos que van desde 5 a 10 años para capital de inversión y hasta 3 años para capital de operaciones tal como se muestra a continuación. La gran empresa podrá acceder a un crédito para capital de inversión de hasta 5 millones de bolivianos con un plazo de hasta 10 años. Si el crédito es para capital de operaciones, puede acceder a un préstamo de hasta 3 millones de bolivianos con un plazo de hasta tres años. La mediana empresa podrá acceder a un crédito para capital de inversión de hasta 2 millones de bolivianos con un plazo de hasta 10 años. Si el crédito es para capital de operaciones, puede acceder a un préstamo de hasta 1 millón de bolivianos con un plazo de hasta tres años. La pequeña empresa podrá acceder a un crédito para capital de inversiones de hasta 700 bolivianos con un plazo de hasta 10 años. Si el crédito es para capital de operaciones, podrá acceder a un préstamo de hasta 500 bolivianos con un plazo de hasta 3 años. La microempresa podrá acceder a un crédito para capital de inversión de hasta 250 mil bolivianos con un plazo de hasta 5 años. Si el crédito es para capital de operaciones, puede acceder a un préstamo de hasta 150 mil bolivianos con un plazo de hasta 3 años.